Dentro de esto lo que quiero hacer es, cuando sea la interrupción número 1, reproduces la música. Cuando sea la interrupción número 3, eh, haces un cambio de color de borde para que se vea como tenemos una franja. Podemos tener una franja en el juego que se va moviendo por la pantalla, por, por decir algo. ¿vale? Puedo hacer distintas cosas durante las interrupciones o la interrupción número 7, 7 no porque no hay en este caso, pero la interrupción número 5, eh, quiero que escanee el teclado cuando ocurra esa interrupción, para que siempre el teclado esté escaneado y luego yo ya no tengo que hacer scan keyboard vale lo hago ahí, que se puede hacer, entonces todo ese tipo de cosas tengo que tener cuidado de que no tarden mucho y esto esto va a tardar, porque si ahora yo tengo que empezar a hacer cosas como eh, cp 5, jr mmm, es la 5 cp 4, ¿no? Ya, ya estáis viendo por dónde voy, cp 4, jr es la 4, ¿vale? Porque en a tengo el número de interrupción, ¿no? Y podría hacer esto para que tuviéramos distintas funciones en función del, del número de la interrupción, ¿no? Pero esto es muy lento. ¿Se os ocurre otra forma de que para cada interrupción yo tenga una función específica, la función para la interrupción 1, la función para la interrupción 2, la función para la interrupción 3 y que no tenga que estar mirando lo que vale A para decidir si llamo a la 1, la 2, la 3, la 4 ¿Alguna idea? De alguna manera puede ser A, en vez del de menos significativo, el más significativo que forme parte de una dirección de memoria, la cual está la rutina, a la que quieres llamar Vale, o sea, que en vez, de se, en vez de que tenga un 6, 5, 4, que lo que tenga es 17, 2A, 3B, que sean las direcciones de memoria menos significativas de una rutina y las tuviera alineadas. Eso eh, pervertiría la idea del valor de esto de aquí, que me sirve para, en otras partes de mi código, utilizar Ajá. ese valor para poder saber en qué interrupción estoy. ¿Vale? Hay una idea más sencilla que esa. Vamos, supongamos sí, que igual. yo tengo manager para la interrupción. ¿Dónde ¿no? vas a llamar? Sí. O sea, ir guardando a qué vas a llamar la siguiente vez. Y ir guardándolo. En... Guardándolo dónde? En, en un lo guardas en una dirección de memoria y llamas a esa dirección de memoria y lo vas actualizando a esa dirección de memoria. Vale. O sea que al fin y al cabo no sé si es más o menos costoso que compararla, pero. ¿Vale? Yo puedo guardar directamente en una posición de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo lo que podría hacer aquí al principio es poner jp 0, eh, ¿vale? Y entonces esto de aquí lo que haría es dir eh, manager es igual a punto más uno, ¿no? Y entonces lo que podría hacer es ir modificando esto de aquí para ir saltando, ¿vale? Lo haríais así esto sería una opción, pero ¿haríais esto así o no se os ocurre una forma aún mejor de hacer esta misma técnica? voy a poner manager de interrupción 1 vale. manager de interrupción 2 ¿no se os ocurre una forma mejor de hacer esa técnica? puedes tener un puntero un vector de puntero podría tener un puntero a un vector de punteros, pero no me refiero a la parte técnica de esa técnica, para valga la redundancia, sino que me refiero más bien al hecho de que este JP es necesario este JP. ¿Yo cómo llego hasta aquí? Lo estás cargando en, en el, cuando lo haces el set, cargas esa dirección. En, en HL No, en HL no No la cargo en HL, HL lo uso como un registro o sea, Intermedio para hacer eso, esto perdón. Sí, sí. O sea, la, la Yo escribo es esta HL. dirección En 39 porque en 38 Tengo el JP Entonces JP a esta dirección mm. Que es lo que se produce cuando hay una interrupción La interrupción me hace call a la dirección 38 Y yo ahí tengo JP Dirección, que es man y R Pero yo igual que hago esto Lo puedo hacer Con otras direcciones yo puedo hacer este mismo trocito de código. Yo puedo hacer aquí que la interrupción 1 lo primero que haga sea poner el de la 2. Y así la siguiente interrupción que venga ya se encuentra modificado el JPK en la dirección 38 y 39. Y ya salta, el siguiente salta directamente aquí. Sin más. ¿Vale? O sea, yo solamente tengo que ir parcheando los dos bytes que hay en la dirección 39, que es la dirección de salto que se va a producir cuando yo recibo una interrupción, entonces yo puedo ir cambiando, y bueno, esto, este código, ahora que lo veis así, repetirlo 20 veces, es lo apropiado, pero es feo, entonces, para no repetir código 20 veces, yo lo que hago es esto, de aquí, aquí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y ahora, puedo hacer esto. Que queda algo más limpito. ¿No? Y la última interrupción, la 6, tiene que volver a la 1. ¿Se entiende? Yo ahora cuando me llegue una interrupción voy a poner este como manager de interrupciones. Y entonces este, lo primero que va a hacer es cambiar la dirección de salto al manager de interrupciones al siguiente para que la siguiente interrupción que se produzca en vez de saltar aquí, salte aquí. Y este va a hacer lo mismo, cambia la dirección de salto para que la siguiente vez que se produzca una interrupción en la dirección 39 estará puesta esta en vez de esta y por tanto se saltará aquí y así tengo diferenciado el código para cada una de las interrupciones que se produzcan y entonces este poner el borde negro yo lo podría poner en la interrupción 1 y yo podría poner el borde verde en la interrupción 2 y yo podría poner aquí el borde rojo en la interrupción 3, ¿vale? De momento lo voy a dejar así y ya me quedará rojo un ratito. Entonces ahora en vez de usar este manager de interrupciones de aquí, yo lo que voy a hacer es aquí voy a establecer el manager de interrupciones 1 y ahora cada uno de estos managers de interrupciones ya no tiene por qué leer el número y hacer un decrementar y ver si es 0 porque yo ya sé qué interrupción soy cuando me llaman de modo que la variable que yo utilizo para las interrupciones, todo esto lo voy a quitar ya, no hace falta, ¿vale? la variable que yo utilizo num i, yo la puedo establecer de forma directa. O sea, yo puedo hacer esto, a1 porque estoy en la interrupción 1 y poner numi al valor 1 directamente porque ya sé que estoy en la interrupción 1 no tengo que venir al contador y decir, era 5, le resto 1, no, no, estoy en la 1, pongo un 1, sin más, estoy en la 2, pongo un 2, y como este código ya estoy viendo que voy a hacer lo mismo, ¿vale? voy a ir poniendo un 1, un 2, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes, me hago una macro, set num Vale, y entonces hago esto así, y entonces ahora ya pongo set numir1 ¿Sí? set numir2 y que me voy, set numir3 y aquí el 4, y aquí el 5, y aquí el 6, ¿Vale? Y ahora, de hecho, podría, como veis, con esto, podría yo hacer otra macro para declarar la interrupción y que me generase el, la etiqueta, el set numir y el set siguiente. Podría hacer una macro que me hiciera estas tres cosas y simplemente pondría, macro del manager de interrupciones es 1 y ya me genera todo eso y quedaría más limpio todavía. ¿Vale? Pero ahora lo que voy a hacer es pongo la interrupción 1 cuando esté en el way to vSync, ¿Vale? directamente y entonces la interrupción 1 será negro, la interrupción 2 verde y la interrupción 3 rojo y todas estas se van a quedar en rojo de momento, ¿vale? ¿Se entiende? Decidme si hay algo que haya contado que no que no se haya entendido, lo que sea, lo voy a ejecutar y ahora lo vemos cómo ha funcionado. Aquí pasa algo raro, ¿no? Fijaos, tengo negro aquí arriba, cuando se quite el este. Tengo negro en la zona de arriba, ¿lo veis? Esto es negro, esto es verde. Ahí hay un trocito rojo y luego es blanco. ¿Por qué? ¿Qué número de interrupción tiene la que lo pone en rojo? La 3. Y eso no habíamos hecho algo con ello. ¿No teníamos aquí un bucle muy divertido que básicamente miraba a ver si era la 3 para poner el color blanco? ¿Qué es lo que está pasando? Llegamos a la sí, interrupción 3. La interrupción 3 pone el valor 3 en el número de interrupción. Se prepara para que la siguiente vez se llame la interrupción 4. Pone el color de, verde, de borde en rojo y vuelve. Y al volver, como este era el código que se estaba ejecutando, esto detecta que es el numi3 y pone el color blanco y por eso nos sale un pequeño trocito de rojo hasta que se detecta que es la interrupción 3 aquí abajo y a continuación un cachito de blanco, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que las interrupciones pasan en cualquier momento y cuando se terminan volvemos al código que estábamos ejecutando, ¿sí? ¿se entiende? Si yo esto en vez del 3 lo pongo en el 4 veréis que la interrupción 3 se tiene que ver toda entera de rojo y luego el resto de blanco aunque hay un detallito extraño no sé si os fijáis ¿veis que ahí hay un parpadeo? arriba a la derecha será porque sí, la interrupción eh, no viene justo cuando está el raster al principio de la fila sino que es como tiene veces pilla en un punto y en otro no, este, esto de aquí vale, este esto de aquí que no es exactamente un parpadeo eso de ahí es que el momento exacto en el que se produce la interrupción y llamamos a cambiar el color a verde varía ligerísimamente en un microsegundo, ¿vale? ahí hay un microsegundo de diferencia entre llamadas de una vez y de la siguiente ¿vale? y eso por eso hay veces que se hace un pelín antes y un pelín después como veis ahí pero esto es otra cosa porque ahí está cambiando el color del borde ¿Sí? Es raro, ¿verdad? Vamos a ejecutar con leyendo de cinta. A ver qué pasa. Fijaos, ahí está, en el mismo sitio. Vamos a probar a ejecutar con Winape desde Disco. Fijaos Y aquí veis que hay un trocito de negro ¿Lo veis? Que en el otro no lo veíamos ¿Veis que ahí hay un trocito negro? Sí. Curioso, ¿verdad? ¿A qué puede deberse eso? ¿Cómo se puede estar cambiando El color del borde exactamente? Bueno, vamos, vamos con ello Vamos a ejecutar y vamos a poner breakpoints. A ver, esto fuera. Vale, me vengo al código. Y voy a poner, ¿vale? Todo esto son mis, mis gestores, como veis, el IR3, IR4, IR5, IR6, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Voy a venirme aquí, que es donde cambio yo el color a blanco, ¿vale? Para cambiar el color a blanco, como veis, aquí pone 0010. Curiosamente, ¿no? Cambiar el color a blanco es poner 0 en el color de borde, que es el 10. ¿Vale? HL, ¿vale? 0010, que es lo que acabo de cargar en esta línea de aquí, ¿sí? Voy a volver a ejecutar y vuelvo otra vez aquí y HL, vale, lo mismo. Voy a volver a ejecutar y HL, vale, lo mismo. Voy a volver a ejecutar y HL vale lo mismo, ¿sí? A priori, todo esto no parece que cambie mucho. Si fijáis en el tiempo, fijaos el tiempo que transcurre desde una ejecución hasta la siguiente, 35. Y fijaos dónde está el raster. ¿Veis dónde está el raster? ¿Lo veis? El raster está ahí, si yo ejecuto, vale, voy a quitar una cosa que si no, no puedo usar el F9, ¿Vale? Voy a seguir ejecutando con F9 y vais viendo cómo baja el raster, lo vais viendo, y como voy gastando 30 y pico microsegundos cada vez, esos 30 y pico microsegundos cada vez que ejecuto es porque cuando cambio aquí el color de borde, salto al JR este que me vuelve al bucle y vuelve a detectar que estoy en la interrupción 4, que es lo que he puesto ahora, como veis aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interrupción 4 dura todo el tiempo de la interrupción, o sea, se cambia a 4 aquí arriba y se cambia a 5 aquí abajo, con lo cual el valor de numi es 4 durante todo este intervalo de aquí, pero ocurre una cosita muy interesante, veréis que conforme esto va bajando, va a llegar un momento en el que justo va a cambiar a 5 el valor, ¿vale?, Estamos casi ahí. Y fijaos, voy a saltar un momento dado y veréis, fijaos muy bien aquí, en lo que vale HL, porque HL en esta llamada a setpalcolor siempre tiene que valer 0,10. Y setpalcolor tiene que poner el color de la paleta, básicamente. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una cosa muy divertida y es que se va a llamar a una interrupción en mitad de este código. setPALColor, voy a ejecutar dentro de setPALColor, que veréis, este es el código de setPALColor, ¿vale? Que simplemente tiene dos outs, que veis aquí, que sirven para primero decirle que quiere cambiar un número de color concreto, el que hay en L, como veis aquí, el que hay en L es el 10, que es el 16, ¿vale? Es el color de, del borde, y a continuación se manda el nuevo color que se quiere poner. Pero todo este código hay un momento en que no se va a ejecutar seguido. ¿Vale? Yo voy a seguir ejecutando. Y ahora, si yo entro, no sé si va a ser exactamente ahora. En esta, en esta no ha ocurrido y por eso, qué casualidad. En esta ocasión no ha ocurrido y por eso justo ahora sale bien. Veréis que el borde ahora está de buen color y que eso parpadea, ¿vale? Vamos a ver si ya no ocurre más. Voy a volver al siguiente, siguiente fotograma, ¿vale? Y ahora en el siguiente fotograma lo que pasa es que es difícil de determinar cuándo cambia a 5. Lo que voy a hacer es meterme en el, el Mani R5 aquí que lo vais a ver, voy a poner un breakpoint ahí, entonces ejecuto, y va a haber un momento en el que voy a saltar al manager de la interrupción 5, justo cuando se produzca la interrupción 5, ahora, y la interrupción 5 cuando termine, vais a ver a dónde vuelve, justo aquí, vale, que es justo el principio de la llamada set pal color, ¿vale? O sea, estábamos aquí cuando se ha producido la interrupción, que nos ha llevado al manager de interrupción número 5. Y cuando habíamos llamado aquí, nosotros habíamos puesto en HL, como veis aquí un 0010, ¿lo veis? Pero mirad lo que vale HL. ¿Qué ha pasado? Que la interrupción sobrescribe sobre el valor de HL Y luego cuando vuelve ya Correcto La interrupción cambia el valor de HL Y como se ha producido en este momento En el que nosotros habíamos puesto este valor Habíamos llamado a la función Se ha saltado aquí Aquí salta la interrupción Nos cambia el valor de HL Y todo esto que viene a partir de aquí Ya no tiene el valor de HL Que le hemos pasado desde aquí Esto Es un problemón enorme Es decir Siempre que hagamos interrupciones y las interrupciones cambien algo, las interrupciones necesariamente tienen que salvarlo, porque si no lo salvan, al volver de la interrupción le hemos cambiado cosas al código que las estaba usando. Es decir, aquí pues ha pasado eso, pero si hubiera sido en esta instrucción de aquí abajo y nosotros en la interrupción cambiamos el valor de B, pues cuando va a hacer el out en vez de haber un 7F puede haber otra cosa. Entonces Dentro del código de una interrupción nos tenemos que asegurar de que nunca dejamos los registros modificados al volver. Porque si dejamos los registros modificados al volver, como podemos haber, habernos ejecutado en cualquier momento del código, le podemos haber tocado los registros a cualquier parte del código y fastidiamos el código al completo. Y aquí como veis solamente se ha traducido en esa tontería de que de repente esto como cambia los valores del color que se va a establecer, que hasta aquí se estaba poniendo blanco y ahora lo que se va a poner no es blanco, es lo que sale a continuación ahí, que en este caso no ha salido exactamente ese color, en otro momento nos cambiará a otro color concreto vale y si seguimos ejecutando hay un momento en el que eso nos va a cambiar a otro color que no es blanco y por eso parpadea, porque a veces es blanco y a veces de repente nos cambia a ese, green, a ese verde que hemos visto ahí, ¿lo habéis visto? Es así de sencillo, esto es un cambio que hemos hecho en el código de las interrupciones, nuestras interrupciones cuando llamamos a setBorder, esto se expande a un código, aquí cambiamos el registro A, que yo he hecho macros y lo ocultan, pero aquí cambiamos HL, aquí cambiamos A y la macro setBorder también cambia cosas, ¿qué tenemos que hacer pues? ¿Exx? x ¿XX? XX o, o x? Vale. vale, una cosa que podríamos aquí es utilizar el conjunto de registros alternativo, que es lo que estás diciendo, es decir, esto que lo que hace es intercambiar los dos conjuntos de registros que tiene el Z80, pero claro, ¿cómo estamos seguros nosotros de que el código que ha interrumpido nuestra interrupción no usaba también los registros alternativos? Porque no, si no, el no. código que hemos interrumpido, hemos interrumpido también usaba los registros alternativos, al hacer esto, no estamos salvando los registros alternativos. Hacer un push y un pop. La solución es salvar en memoria los valores de los registros y restaurarlos después. Vale, Aquí tendríamos push push a f push hl y set border habría que mirar qué es lo que modifica que bueno esto el set border llama al, al set palete como hemos visto que modifica b vale lo hemos visto antes que modifica b y utiliza hl igual esto modifica hl modifica b y modifica a con lo cual aquí también habría que salvar bc ¿sí?, y esto, antes de volver aquí, hay que restaurarlo al revés, por supuesto, con pop. Esto es la forma de, en una interrupción, asegurarnos de que no modificamos nada. Y el tener las interrupciones separadas es útil porque si una de estas interrupciones modifica dos registros, pues solo salvamos dos. Y en la otra si modificamos 6, salvamos 6. Y si en una no modificamos ningún registro, pues no hace falta que lo salvemos. Así tenerlas separadas tiene esa utilidad. Mientras que si las tuviéramos juntas, siempre nuestro gestor de interrupciones tendría que salvar todos los registros. ¿Vale? ¿Se entiende? Eso es una ventaja también. Entonces, hay una macro de CPC telera que nos permite hacer esto de una forma un poco más cómoda. Que es esta no recuerdo si, creo que llevaba el asm, no estoy seguro, creo que no, cpctm push, podemos hacer así, y nos generará esto de aquí abajo, y tenemos otra, por supuesto, que es pop, con la que podemos hacer el inverso, ¿Vale? y así podemos salvar los registros y restaurarlos después, salvamos en todas las, macros que tenemos, todas las macros todos los gestores que tenemos los registros en la pila y los restauramos después, que ahora mismo estoy replicándolo todo, vale, pero como os digo, porque ahora mismo esto es código de prueba, lo lógico sería que cuando tengamos nuestros managers, cada manager de cada interrupción sea distinto, porque cada uno querrá hacer una cosa distinta es lo lógico, ¿vale?, y ahora que hemos salvado esto, teóricamente, no deberíamos de tener los glitches que teníamos antes, esos glitches, oh, vaya por Dios, esto, fíjate, la segunda vez que lo veo pasar, creo que a algunos de vosotros os pasaba recientemente, así que, ya tengo un caso donde, donde pasa esto, voy a ejecutarlo con el disquet, y luego veré ¿Por qué falla a veces la cinta al generar alguna cosa? ¿Vale? Como veis ahora, ya no tenemos glitch Ya no hay ningún problema. ¿Vale? Y de hecho, fijaos que ahora ni siquiera tenemos arriba el problema que teníamos. Porque como tardamos un poquito más, ya cae en otro sitio. Ya no se ve... Vaya, me he vuelto a generar el terminal. Bueno, esto es más o menos... Por hoy, lo que nos da tiempo, porque llegamos ya bastante. Decidme si tenéis a, alguna duda de lo que os he contado. En principio... Pero como has dicho al principio, tema de música, sí. que, que te está relacionado con interrupciones, en cpc telera, en la documentación, uh -huh. todo lo que lleva sfx a mí no me va a la página web, en local. ¿Puedo mirarla de otra versión? Lo... No. Eh, no, es un, no es que no te vaya, es que probablemente no has leído la documentación del ARCOS Player. Pero... El ARCOS Player eh, te indica claramente que para que los efectos de sonido funcionen, tiene que haber reproduciéndose una música. Si no, no funcionan los efectos de sonido. Porque el ARCOS Player no reproduce los efectos de sonido por separado. Es decir, tú no llamas a reproducción de un efecto de sonido y se reproduce en ese momento, sino que se añade a la música que se está ejecutando, entonces cuando quieres reproducir efectos de sonido, si tienes una música ejecutándose se reproducen en un canal, y si solo quieres efectos de sonido sin música, tienes que tener lo que se llama una música vacía, que eso en la documentación lo explica, se crea una música que solo son los instrumentos de, de los efectos de sonido, que la estás ejecutando con play todos los fotogramas, y entonces cuando quieres que a esa música se le añada un efecto de sonido, llamas al SFX. Vale. ¿vale? Todo eso lo explica, lo explica la documentación del Arcos Tracker. Pues la documentación no me va no a la página. Pero si la documentación está incluida en CPC Telera. Sí, pero no. cuando le das al enlace me pone que no existe el fichero. vamos. Un poco raro. Por eso decía que a lo mejor en GitHub me vale. La de otra versión. A ver, el Arcos el Arcos Player no ha cambiado desde entonces. Puede que el enlace, por lo que sea, se haya generado mal. La documentación está. Si la buscas, ah, el HTML ah, en doc está. Puede que se haya generado mal el enlace. ¿Vale? Que eso sería una posibilidad ahora mismo. Lo tengo que revisar, no lo sé. Pero que, como digo, la documentación del Arcos Player explica eso y al final es eso. Es, se genera una, una si no solo quieres efectos de sonido, se genera una música vacía. Que solo tiene los instrumentos, sin, no tiene ningún hilo musical, y cuando reproduces un efecto de sonido se añade a esa no música y se reproduce. Pero lo que reproduce de verdad es la función play que está llamando a la música constantemente. Entonces pierde un canal si quiere usar efecto. Lo puedes perder, lógicamente, porque a ver, tienes tres canales en el CPC. Entonces, si tú eh, tienes los tres canales ocupados eh, haciendo cosas y ejecutas un efecto de sonido, se mezcla. Con uno de los canales. Pero el mezclado no es muy bueno. Porque, a ver, a fin de cuentas el chip tiene limitaciones. No puedes hacer maravillas para mezclar cosas. No es, no es un chip moderno en el que reproduzcas lo que quieras. ¿Vale? O sea, tienes, es un generador de onda cuadrada y triangular. Entonces, se mezcla regular. Si tienes una música sonando y metes un efecto de sonido, normalmente en ese canal parece que se suena como una interrupción de la música y se oye el efecto. Entonces puede generarte cosas raras. Es más habitual en los canales que uno tiene reservarse un canal para efectos de sonido y usar los otros dos para música. Vale. Es lo habitual, ¿vale? Si no, si, si tienes muy pocos efectos de sonido, a lo mejor no te importa que de vez en cuando te interrumpa un pelín la música. Entonces haces música a tres canales y si se interrumpe un pelín con un efecto, pues no te molesta. Eso depende de cómo lo hagas. Vale, Vale. ¿Vale? Bien, pues el tema de la música, como decía al final, como sabemos que las interrupciones, y eso para terminar hoy, sabemos que las interrupciones se ejecutan en momentos concretos de, eh, del paso de pantalla, siempre y cuando no las desplacemos, que ya hemos visto que se puede, eh, entonces si ponemos una llamada aquí a reproducir la música, sabemos que esa llamada se va a estar ejecutando exactamente en los mismos tiempos en cada fotograma, lo cual nos garantiza que la música va a sonar acompasada, porque si no, si la pusiéramos en otro sitio, puede que a veces ejecute antes y a veces después, y sonaría desacompasada la música, ¿vale? Entonces esto es lo que nos permite hacer que suene acompasada, ¿de acuerdo? Eh, y no voy a seguir más porque hoy ya llevamos mucho, si, si acaso mañana continuaré con este ejemplo, añadiendo el tema de música y explicando... También los problemas asociados del retraso de interrupciones con algunas funciones de CPC Telera que deshabilitan las interrupciones para poder funcionar y hay que tener cuidado con ellas si vamos a estar usando las interrupciones y música por interrupciones porque con esas funciones podemos tener el problema de que las deshabiliten y nos las retrasen o incluso hagan que algunas dejen de producirse y claro si nosotros tenemos Toda esta sincronización que hemos hecho aquí para que la 1 sea la de arriba, la 2 la de abajo, la 3 y de repente alguien deshabilita las interrupciones durante un rato, se nos pierden varias y ya nuestro conteo de interrupciones cambia de sitio, habría que volver a sincronizarlas.